Octavio Lister, muy buenos días. Buenos días, Nelly, buenos días, Víctor, buenos días a todos los amigos de la, del soporte técnico y obviamente a nuestros amigos televidentes. Bueno, y siempre con temas de actualidad que tratar, empezando con lo que es el Foro Mundial de la Democracia que fue convocado por Biden. Eh, pero previamente yo quiero manifestarle mis sinceras felicitaciones a Víctor y a todo el equipo de trabajo de su programa Contacto Diario, que celebra, celebran el séptimo aniversario de su apertura, así como los 12 años de Rodando con Víctor Puntiel. <risa> Una actividad noche muy bonita, muy familiar, muy acogedora, en donde todos nos sentimos muy bien compartiendo, y Víctor fue con toda su familia. Por cierto, los felicito también, una bonita familia. Muy hermosa. Lo que yo no sabía que Víctor era tan viejo, que tiene hijos tan grandes. <risa> <risa> Dicen bien. que son los hijos que ponen sí, a los sí. padres. No, Nelly, tú estabas como todos los días, preciosa. <risa> Ay, gracias. Sí, amigos televidentes, los días jueves y hoy viernes, se está celebrando a través eh, de la virtualidad la cumbre de la democracia, que es convocada por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Joe Biden fue una de las promesas que hizo de su campaña, que iba a buscar la forma de reunirse con todos los países que él entiende democráticos o que tienen regímenes democráticos, para fortalecer la democracia. Eh, pero esa convocatoria, al parecer, le va a traer más problemas que bien porque la forma, de de, de la forma de escoger los participantes fue muy selectivo. Me explico, invitaron a 110 países y excluyeron a varios países, algunos que obviamente se sabía que no lo iban a invitar, como es el caso de Cuba, Venezuela y Nicaragua, por tener regímenes eh, de gobiernos diferentes pero excluir a Bolivia con un gobierno que acaba de surgir de un proceso electoral transparente, limpio, reconocido por ellos mismos, y lo felicitaron cuando ganó Luis Arce, excluir además a los tres países denominados el Triángulo Norte, que son Guatemala, Honduras y El Salvador, con los que su gobierno ha estado buscando la forma de enfrentar las grandes caravanas de migrantes, de miles de personas que se van a pie, cruzando las fronteras de, de, de esos países de México y llegando a Estados Unidos. Y obviamente, pues, estos países, si tú no los quieres, si tú entiendes que no son democráticos, pues no van a colaborar contigo. Y eso no es una discriminación. Fue una, sí, fue una discriminación contra eso pero dejó fuera a China y a Rusia si lo que se procura es fomentar la democracia todo de antemano no lo excluya porque si tú lo estás excluyendo obviamente que se está viendo que entonces eh, no, no hay ningún tipo de posibilidad de que políticamente se entienda, pero lo peor es esto, excluyó a Turquía y a Hungría que son aliados de la OTAN ¿verdad? la OTAN es la organización del Tratado eh, de, de Atlántico Norte, que son los países, eso surgió después de la Segunda Guerra Mundial, con la finalidad de preservar la soberanía de estos países. Ok, tú no comurgas con Erdogan, que es el presidente de Turquía, pero entonces es tu aliado para ciertos, ciertas cosas. Y Turquía hace frontera con Rusia, con Asia y con Europa. Entonces es otra, otra de los gobiernos que han excluido, pero incluyó países que son cuestionados, como es el caso de Brasil, eh, como es el caso del mismo Paraguay, Filipinas donde está un presidente que salía cuando era jefe de la policía con un fusil a cazar y a matar a un narcotraficante. Incluso ahora, con el asunto de la pandemia, el presidente de Filipinas eh, anunció que el que no se vacune lo iban a meter preso, lo iban a ejecutar. O sea, un tipo con una mentalidad totalitaria. Y escuche el nombre, es el Foro Mundial de la Democracia. De la democracia. Ahora bien, ¿de cuál democracia? Porque lo que han dicho Estados Unidos y China es que no hay un modelo específico por ejemplo, inculcar la democracia a los países de Medio Oriente y a los países en donde lo que el régimen, los regímenes que existen son la monarquía, ¿no? Pues ellos no entienden eso, ese fue el mayor error que cometieron cuando invadieron Irak, que el dictador que había ahí le era más útil y fue aliado de Estados Unidos hasta que llegó un momento que Estados Unidos rompió con ellos, porque cuando ya no lo necesita pues obviamente lo desechan, lo envían al zafacón de la historia, al basurero de la historia. Eh, esta cumbre mundial se está celebrando, como acabo de señalar, a través de la virtualidad, son 110 presidentes, y lo que se procura es que se hagan propuestas para fortalecer la democracia, para combatir la corrupción, y buscando transparencia, etc. Nuestro presidente fue invitado y obviamente... Es un presidente que surge de un proceso electoral, un gobierno legítimo. Lo extraño es que desde el Palacio no se anunció que el presidente iba a participar en esta cumbre. Y este, este es el momento que no se ha dicho nada. Se enteró la prensa a través de una comunicación que hizo la Embajada de República Dominicana en Washington. Él tenía pautado asistir a varias actividades a última hora... Eh, se excusó, no participó, porque debía participar en ese foro, obviamente de mucha importancia. Ahora bien, ¿cuál es el daño mayor que le hace esta cumbre a, a la institucionalidad y a la democracia? El daño mayor es que esto debiera ser organizado bajo liderazgo de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Por qué? porque ahí sí cabían todos. ¿no? Entonces, Estados Unidos se roba el protagonismo, claro. Él es el anfitrión, él invita a su casa al que le entiende. Claro que sí. Eh, sin embargo, eh, no creemos que se vaya a lograr eh, grandes transformaciones, va a ser uno más de las de, de los escenarios donde se hacen promesas, donde se hacen compromisos y no se cumple porque esto no es real y efectivamente una reunión multilateral. Bueno, partiendo de eso, pues quizás no se sientan muy aludido la persona que, los países que no participaron. Pero antes de entrar en el otro tema, hay un subtema dentro de ese mismo y es que precisamente ayer el gobierno de Estados Unidos le impuso, le impuso medidas restrictivas a varios funcionarios de los mm. tres países del Triángulo Norte y Nicaragua Guatemala, sí, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, y Nicaragua. Eh, entonces dice que le impuso sanciones oye, las sanciones lo impone un tribunal aunque hay sanciones administrativas, claro, el gobierno de Estados Unidos tiene todo el legítimo derecho de no recibir en su territorio lo que entienden ellos que, que, que no conviene eh, al igual que de congelarle las cuentas bancarias eh, eso no es discutible ahora ¿quién te ha dicho a ti que tú puedes estar estableciendo lo que ellos llaman sanciones a funcionarios que ninguno ha sido sometido a la justicia ah es presunción de corrupción bueno pues eso es peligroso en el sentido de que eh, si ellos presumen que yo soy corrupto bueno me quitan la visa ahora bien ¿Cuál es el ejemplo de democracia que da Estados Unidos? La democracia de Donald Trump, que hoy por hoy anda haciendo campaña para el 2024, desconoce el gobierno de Biden y dice todavía que hubo fraude, que él ganó las elecciones. Se me parece uno político dominicano. Sí, pero Óyeme esto, Óyeme esto, y el asalto al Capitolio el sí. 6 de enero que todavía está en la fase de investigación. Parece que fue una comisión que fue creada aquí en la República Dominicana, de esa que comienzan y nunca sí. termina. Entonces, tra y el fraude que hubo en la Florida a, a Al Gore, cuando Joe Bush eh, a, a, eh, aspiraba a, a, al, al segundo periodo. O sea que, vuelvo y te repito, yo veo muy bien, pero vamos a hacerlo en las Naciones Unidas. Claro no vamos a, a, a desnaturalizar la verdadera misión de las Naciones Unidas y además no te creas tú que está en la parte más alta del altar. Ojalá fuera así. Y obviamente en nuestros países tratamos de imitar muchas de las cosas de la institucionalidad. Que han logrado los Estados Unidos? Bueno, en este segmento, como David Oliste, pues la gente aprende mucho de política internacional por la forma dinámica en la que él le explica de una manera precisa y concisa ese segmento preferido de Bernabé Matos, que dice que está en sintonía con nosotros, ah, observando saludos, este, este segmento Bernabé. especial. Y al final, ya hablando un poco de ese doctorado eh, honor y causa, ¿verdad?, que se le ha entregado a la presidenta Madres de la Plaza de Mayo. Mira, eso es un ejemplo muy bonito, porque lo que debiera hacer Estados Unidos es hacer las cosas a la inversa. Es decir, hacerle reconocimiento, entregarle un premio, lo que quiera, a los países más democráticos. Y obviamente, los que no lo son, no se pueden sentir excluidos. Lo que yo no comulgo es que excluyeran para una reunión, para hablar de democracia. Entonces, eh, la Universidad Autónoma de Santo Domingo le otorgó el doctorado honoris causa a la señora... Eh, déjeme buscar el, el nombre aquí a la señora Eve de Bonafini ella es la presidenta de la asociación de las madres de, de, de la plaza de mayo porque es, esto surgió a raíz de los gobiernos de las dictaduras militares que habían en Argentina en los años 70 eh, dos de sus hijos fueron desaparecidos incluso más de 30 mil personas desaparecieron bajo la dictadura militar y ellas se, se enfocaron en tratar de, de ver qué pasó con ellos y todavía hoy por, por hoy es, es un gesto de no solamente de buscar respuesta a lo que pasó con sus familiares, sino también eh, para que se respeten los derechos humanos. Eh, por lo tanto, la, la misma rectora Emma Polanco y el vicerrector se trasladaron a Buenos Aires. Esto fue aprobado en junio del año pasado, pero por los, las limitaciones de la pandemia no se pudo realizar hasta esta semana y participaron altas autoridades de, de Argentina, porque obviamente que esta asociación se ha ganado el respeto de la comunidad. Bueno, Tavi, ya estamos en Navidad, ¿verdad? Felices de poder compartir con nuestros amigos este momento especial. Usted disfruta mucho la Navidad, ¿verdad? ¿Le gusta? Claro. Como, ¿Se siente el frío ya? Como, sí, como tú, no, pero espérate. Hay un equilibrio sí. porque el frío ambiental hace que el cuerpo reaccione y, y eh, emita mayor calor. Okay. Entonces, es el calor del amor que uno comparte con los familiares. Ok, señores, de esta manera nosotros despedimos este segmento de contacto en el mundo.